4. Dichos y refranes en español. 31. Dios los hace y ellos se juntan. Dios los hace y ellos se juntan. Ejemplo. Jorge, Pedro, Carlos y Luis fuman mucho todo el día. Bueno, Dios los hace y ellos se y ellos se juntan 32 a falta de pan las tortillas son buenas a falta de pan las tortillas son buenas ejemplo yo quisiera tener un celular mejor con internet y muchas aplicaciones pero no tengo dinero a falta de pan, las tortillas son buenas. 33. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Ejemplo. Luisa ya no te quiere y deberías dejar que ella sea feliz con su nuevo novio. Recuerda, agua que no has de beber, déjala correr. 34. Los hay a patadas. Los hay a patadas. Ejemplo, canales en YouTube para aprender a cocinar y a maquillarte. Los hay a patadas. Tú solo tienes que buscarlos. 35. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Ejemplo. Muchos de los animales de nuestro planeta están muriendo porque nosotros lo contaminamos. Quien siembra vientos, recoge tempestades. 36. Rebosante de salud. Rebosante de salud. Ejemplo. Yo visité a Julia en el hospital porque estaba muy enferma y yo vi que ella estaba rebosante de salud. 37. Mientras que en mi casa estoy, rey soy. Mientras que en mi casa estoy, rey soy. Ejemplo. Hoy es mi día de descanso y no voy a hacer nada más que descansar. Mientras que en mi casa estoy, rey soy. 38. Con un cambio de actividad se renuevan las energías, con un cambio de actividad se renuevan las energías. Ejemplo, hoy después del trabajo voy a ir al gimnasio. Con un cambio de actividad se renuevan las energías. 39. La ausencia es al amor lo que el aire al fuego. Apaga el pequeño y aviva el grande. La ausencia es al amor lo que el aire al fuego. Apaga el pequeño y aviva el grande. 40. Matar dos pájaros de un tiro Matar dos pájaros de un tiro Ejemplo En el carro de mi papá, primero podemos ir al banco y luego a la iglesia. Así, nosotros podemos matar dos pájaros de un tiro. 4. Dichos y refranes en español